Muy buenas, soy Luis Navarro Ruiz y soy entrenador del Grupo CV. Bienvenidos a En tu cancha o en la mía. Constancia, trabajo y humildad. Esas son las palabras que pueden describir a Luis Navarro. Los reveses de la vida le obligaron a tener que abandonarlo por un tiempo, pero gracias a un amigo volvió a engancharse ejerciendo de entrenador. Ha conseguido en dos años dos ascensos en la liga local de Tomelloso. Por ello, lo tenemos hoy con nosotros. Bienvenidos a En tu cancha o en la mía. Bienvenidos a Luis, la humildad del campeón. Luis. Hola, Lucas. Ahora ya... La doctora otra la suplente, ¿qué anécdota, anécdota tienes que sea la más graciosa, que te partieses el culo, que te acuerdes todavía a día de hoy y te descojones? Es que hay varias, porque y, y la culpa la tiene uno, que es Paco. Ese que pues está más la mano Para mí Luis, más que un entrenador, es un amigo. Porque está para los momentos de celebración, pero también está para cuando tienes un problema, el primero que te ayuda, te apoya, te anima. Sin pedir nada a cambio. En el plano del fútbol, del equipo, es el que más caña me da. Pero esa caña quiero que me la siga dando por mucho tiempo. Un abrazo. Me recuerda a Joaquín. Ah, ¿sí? ¿Joaquín? No, no Paco, Joaquín, sino Joaquín. Joaquín ¿Sí? me recuerda a Paco. <risa> ¿Tirao? ¿Tirao? No es que me recuerde Paco a Joaquín. No, no, no. Joaquín me recuerda a Paco. Una... En una la tenemos el día que recogimos las copas de, de Segunda División. Opa, foto, Esperaros que le ponga la copa los otros. Y salta uno de arriba. A vosotros les interesa mucho lo que han ganado esto. Vámonos ya tomamos tomar una cerveza. Ya habéis recogido lo vuestro. Vámonos. Y ese es uno de los que promueve todo esto. ¿sabes? Vámonos ya. que os interesa a vosotros? Muchachos por respeto. Sí, y Así se habían quedado ellos y son vosotros los primeros. Venga, recoger las cosas que nos vamos. Esa es una de... Sí. <ríe> Nos fuimos. O sea, calmar. No fuimos rápidamente mal, ya Nos fuimos, nos fuimos. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, Javi. ¿Está bien, no? ¿Está bien? Bien. ¿Nervioso? No. Vamos a, de... Vamos a hablar un ratito. Sí. Tenemos sí. la costumbre de que haces lo de Mr. Channel y tal, y tu cancha es la mía y tal, de verlo todo. Estamos... Estás jugando en casa, ¿eh? Estoy jugando en mi casa, <risa> no? estoy de local, <risa> o otro de visitante, lo entreveréis como la las <risa> Eh, ¿Inter? ¿O Barcelona? Inter. Inter. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que eres del Barça. Sí, era. Cuidado. ¿Eras? Era. Soy, he sido muy fanático, muy simpatizante del Barcelona, lo sigo viendo, pero no tengo nada del Barcelona en mi casa. No me gusta que un equipo de fútbol, mezcle la política y, mezcle, y tenga que manchar, bajo mi punto de vista, cada uno pensará lo que pensará, tenga que manchar a otros aficionados que no tienen nada A partir de ahí no, no, no lo comparto, eso no lo comparto y como no lo comparto, no, no voy a ser un simpatizante forojo del club Barcelona. ¿Por qué el Inter? A lo mejor por la moda de Ricardiño. Porque juegan muy bien también, ¿eh? Hacen muy buenas jugadas, tienen muy buen... Es que juegan muy bien. Es que de ahí, de ahí está lo, mejor, es que es lo mejorcito que hay. Y me quedo con el Inter. ¿Crees que se va a quedar Riccardiño? Creo, creo que no. ¿Hay ofertas? Creo que para este año se, va. se, creo que se va a su país. Creo que se va a su país y lo haría bien porque yo creo que en España ha dado... Mucho, sí. mucho, mucho, mucho, mucho, ha da dado mucho juego, mucho fútbol, muchas cosas bonitas, muchos vídeos de goles y de barbaridades y ahora yo creo que se va a ir a su país a disfrutar de su gente, de su país, de su equipo. Y está bien, yo lo bebé, que lo haga así, lo bebé. Hay más enfados, hay más locura, hay, hay roce porque hay, hay competitividad. ¿Por ganas el puesto. Sí. ¿Eso es bueno en un equipo? Hasta cierto punto. La competitividad lo que no te puede quitar es el respeto. Entonces, yo siempre intento de es que lo primero es respetar. Respetar desde, la, desde el árbitro hasta el peor del, del equipo contrario y hasta el peor de tu equipo. Hay que respetar. Y el respeto te genera confianza. Pero sí, sí, hay, hay, hay, hay, hay roces de todos los equipos. Pero no entre ellos. Se rozan conmigo. Se rozan en no juego, en no salgo, en nota, pero es que es imposible que todo el mundo juegue. Para eso tengo que comprar un lero con cronómetro y decirle a Julián, al que esté pitando de turno, para que le toque, me toque un camión. Uno, dos, fuera, tú, tú, fuera. Eso no se puede. Eso tienen que entender los jugadores. Lo entiende, pero en caliente. Todo el mundo con 300 pulsaciones se cree que puede ser el que puede marcar el gol que empate el partido, o que lo gane y todo el mundo, lo que está ahí en, en este hueco de la banda, pues es el que está viendo o cree ver lo que le hace falta cuando he dicho lo del hueco, es que no se ha visto en claro ha señalado aquí vale esto es una muestra más de lo que le gusta el fútbol a Luis no te gusta casi, no, no, no te gusta tú te dices, tienes 50 millones y, te tienes, y tienes para llevarte al o a Polo ¿Con cuál te quedas? Si tengo 50 millones. Y no, mire, te falta gol, jugador que necesita, que es imprescindible en tu equipo. Vale. Así sí. Así sí. Pero si tengo 50 millones, os dejo los balones, os dejo las mochila y yo me la ¿Cómo empezó todo esto? Yo me iba con mi padre, mi padre no paraba de jugar al fútbol, de ver fútbol. He de... jugado siempre y yo me iba desde muy pequeño y los maratones estos interminables que había de final de semana <risa> eso bueno, los pasábamos sí. directamente en los pabellones, o sea, eso era ir al pabellón y ahí... Y me empezó a gustar mucho, mucho, mucho y pues empecé con las categorías inferiores de la Escuela de Fútbol de Tomioso y hasta, que, pues hasta que el fútbol acabó para mí en, en 1999 o 2000, que fue cuando me rompí la rodilla y desde entonces he jugado cuatro ratos pero realmente no he llegado a... solamente me di de alta una vez y fue con el Bar Latinaja, que fue un rival directo nuestro, en una de las ligas, muy buena gente, la verdad, y muy buen equipo. Un saludo a los del Barlatinaja Muy buena gente y Alberto, sobre todo el dueño, que es una maravilla. En la escuela, y cuando jugábamos todos, o a sea, fútbol grande, yo era muy bueno jugando, era un extremo rápido, era un cabrón. Siempre me lo ponía difícil cuando lo marcaba. Él era muy bueno jugando, era muy grande, de los que llevan el 10 de la espalda y era un fenómeno jugando. Por problemas de lesiones lo tuvo que dejar, cambiar a la portería, pero es que el cabrón, y más que paraba mucho, es que ha parado mucho. No era goleador, pero sí que yo hacía mis puntillas, joder, pues le pegaba fuerte, tenía gol, y Y ese año con la tiraja hice un gol en toda la liga. También, un año entero para un gol. Está bien, del miedo que le tenía el fútbol. Y como yo seguía con ellos, dije, mira, yo los quiero dejar tirados, pues me pongo de portero y me puse de y empecé a mi época de, de deporte hasta <risa> los entrenamientos de día de hoy. Bueno Luis, qué decirte tío. Mira, lo primero, los colores del CV, lo primero, ¿vale? Bueno, pues decirte que, que eres de los mejores Mister que he tenido, por no decir el mejor, que de los que más me enseñado de, de este deporte que me encanta, que es el Fútbol Sala. Y, y no sé, tienes una fiebre por el fútbol o sala que no es normal Pierdes cosas de tu vida por, por hacernos mejor Por hacernos mejor equipo, más compañeros Entrenamientos, partidos Es un fenómeno No os vayáis de fiesta con Luis No vayáis porque vais a acabar un poco mal ¿Vale? Pero voy a contar mejor las del fútbol Porque como conté la de fiesta Hoy Luis acaba mal bueno, la del fútbol contar que cuando ganamos la liga y, y me quedé yo máximo goleador, yo recogí máximo goleador y, y recogimos la copa de la liga de campeones de segunda división. <risa> puedo decir que, que Luis, Luisito, quería rellenar la copa de whisky. La copa de campeón de whisky le dijeron que no, que no se puede abrir. No se puede abrir y ya está. Y no se acerco y no se puede abrir, Luis. Pues ya está, pues quería rellenar la mía de Máximo Olador de Whisky también. Pues dijeron que no se podía abrir también. Intentó, intentó y al final, antes de subir al coche, se desarmó la copa. Pues se desarmó la copa que hasta aproximadamente un mes, y hace tiempo hablamos la liga, ¿sabes? Pues aproximadamente un mes, mi madre me la arregló con pegamento, menos mal. Y gracias a Dios tengo ahí la copa en mi casa y, y un bonito recuerdo, una buena anécdota que en principio me la desarmó, pero que ya está a salvo y está en mi casa. Y Luis, que no cambies, tío, que eres un fenómeno como persona y como entrenador. Así que espero que sigas muchos años con nosotros, con el CV y que os quiero mucho a ti y al, y al equipo. Venga. Vamos. ¿Has jugado a fútbol jugado 11? La Fútbol Sala? ¿Cuál te gusta más o cuál es para ti el...? ¿Cuál te gusta más? Me de ¿Cuál me gusta más? Sinceramente para entrenarlo el Fútbol Sala. Para verlo el Fútbol Sala. ¿Te parece, ¿Te parece más espectáculo el Fútbol 11 para verlo que el Fútbol Sala? No, espectáculo son los dos. Pero me gusta más el, el, el ritmo de juego que tiene un Fútbol 11 o con los espacios que se generan que con el Fútbol Sala. Fútbol Sala me gusta para entrenarlo porque es táctico, es, es, es, son campos pequeños, son situaciones complicadas en, en el fútbol grande para, para empatar, un para meter un gol, para hacer un empate de un uno, a lo mejor te tiras 90 minutos y no tienes valor hacerlo en el fútbol Sala, quizás en dos minutos le has metido dos goles al otro equipo, es diferente, es, para verlo me gusta más ver el fútbol, que el fútbol Sala, para entrenarlo me gusta más el fútbol Sala. Si tienes que describir el fútbol Sala con una palabra, ¿cuál sería? La palabra para mí del fútbol sala ahora mismo es la hostia. La hostia. La hostia. Se está viendo en muchas televisiones, está llegando a tener mucha aceptación el fútbol sala cuando hace un, un, no mucho tiempo para ver un partido de fútbol sala, tela. Y es la hostia, para mí es la hostia porque es que es, es, que es, es que es técnica. Entonces para ti el fútbol sala tiene que ser olímpico ya joder, hay un montón de equipos, de países, ligas, de países que necesitan que, es, es, que lo vean, joder, pues es lo mismo que un Mundial, es lo mismo que, un, que una Eurocopa, joder, ¿y por qué no hay una Olimpiada en el Fútbol Sala? Pues sí, ¿crees que el Fútbol Sala debería tener su propia federación? Debería, lo que pasa es que puede ser que pierda algunas cosas. Pero puede ser que gane también, ¿no? pues, ¿qué, ¿qué? cosas? crees que perdería? de momento yo, que se quede ahí, que vaya poco a poco y, y, y vayan labrando las cosas poquito a poco porque es estar, estar asociado, quieras que no, pues hay muchas cosas. Eh, no he llegado a, a saber ahora mismo, ni sé cómo funcionan ciertos los, los equipos y tal, pero seguramente que reciban su pensión. Decía que a lo mejor de la otra manera no estuviese, patrocinadores que el, el otro y el, el otro quizás no hubiese ido que era más fuerte con el también y tal. Ganaría y perdería. Pero sí debería de tener la como todo. Cada cosa tiene su cosa. Y, y cada persona tiene que tener su cara. Perfecto. Eso es así. Eh, ¿Cómo definirías el nivel de una liga local? Yo puedo definir la liga local Por todo lo demás, el nivel, el nivel es bastante bueno, bastante bueno, hay gente, hay muy buenos futbolistas Tanto en tercera, como en segunda, como en primera, en cualquiera de las tres ¿Por qué dejaste de jugar? nos has contado que fue por... por...? una lesión Cuéntanos un poquito cómo fue eso Pues le cogí miedo No le tengo miedo a nada, que yo sepa, por lo menos de todo lo que me he ido contando, no le tengo miedo a nada Pero a eso sí le cogí miedo, le cogí miedo al fútbol y cogí tal cabreo interno que a La espiguera, todo, o sea, coger y tirar. Decir, no, no quiero ver una ropa de fútbol en mi cajón porque no quiero volver a jugar al fútbol. Y si está aquí, voy a volver. ¿Te sientes más seguro de portero que de jugador? Mm, siento mi otro día más seguro de portero que de jugador. Bastante. ¿Cuándo, dónde y por qué volviste a meterte en el fútbol, pero ya esta vez de entrenador? ¿Cuándo empezó el grupo CV? ¿sí? ¿Y el cómo y el por qué es culpa suya? Es la culpa de piojo. saludo, la culpa del, del piojo. La verdad. Buah, es muy difícil describir con palabras todo lo que es eh, Luis, es porque es una persona increíble y ahora entrenando pues, pues un fenómeno. O sea que jugó bien, paró bien y, y está entrenando bien. Buah, tremendo. Yo cuando arranqué con la idea esta de, de hacer el equipo, enseguida tuve claro quién tenía que ser el entrenador, quién nos tenía que llevar. Sabía que iba a ser él, porque es una persona que reúne unos valores muy completos, tiene una capacidad de sacrificio tremenda, es un luchador, nunca se da por vencido, eh, su humildad en la pista yo sabía que, que nos iba a dar el respeto de los demás equipos. Yo digo a mis compañeros que no van a tener a nadie como él, con esa, con esa. Bondad, porque tiene un corazón que no le caga en el pecho. Nada, para mí es como un hermano y con los años pues se verá. Ojalá y esté mucho tiempo con nosotros y nosotros con él, porque lo que tenemos es, es un, un tesoro. Eh, quien tiene la suerte como yo de estar cerca de bis y ser su amigo, tenemos la suerte de tener un, un, gran, un gran tesoro. Me estoy disfrutando como loco. Estoy sí, disfrutando un montón me lo, me lo propuso un día. Oye, ¿por qué vamos a hacer un equipo que está? Una de la gente que iba con los miércoles, algunos miércoles a jugar, que yo cuando podía iba a jugar algún miércoles, y no me dolía las rodillas y tal, o llevaba bien de horario del trabajo. ¿Y venga, ¿y por qué no te vienes de entrenador? Tú a ti te van a respetar, tú eres grande, da miedo. <ríe> <ríe> mi da mi miedo yo. Da miedo, <ríe> da miedo? miedo. Tú a ti te respetas. ¿Te vienes con nosotros y de entrenador? se sí, sí, más. Sí, Cambios y tal. Venga, vale. Y así empezó. Tres cambios que luego son siete. Tres cambios que son siete. <risa> Llega el primer año. El primer año, ¿en qué posición piastis? El primer año, los primeros partidos íbamos en plan amigos. Y nos dimos cuenta que, que nos teníamos que poner las pilas porque el equipo, la gente se empezó a implicar un poco. Y fue cuando decidimos empezar a entrenar. Un equipo que acababa de presentarse. Entre nosotros mismos y nos quedamos terceros, luchando. La gente sí que es verdad que se puso al cien y fueron sensatos de decir Va, vamos a hacer el caso a, a, a los dos tipos de estos, era el viejo yo el que venía a Marco Tarro. Ya está hoy de, de que estás en primera, pero para llegar a primera tienes que pasar por segunda. Ascendisteis ahí. Porque, de rebote. Suben dos, suben dos. De rebote hacer... porque falta un equipo. Y llega la temporada de segunda. Y ahora. Lucas, cambio. Yo tenía muchas ganas ya de... de de, de <risa> os lo he dicho ahora muchas veces, se lo habéis, se lo habéis, se lo habéis. Hubo un día que me llamó mucho la atención. Un día hablando tú y yo, me dijiste... ¿Estamos en segunda? A mí me da igual la ascender. ascender para mí es lo que menos para mí. Yo lo que quiero es ser campeón. Entonces, ver esa fuerza que, que, que, que tú tenías, ese objetivo, estamos ahí estamos ahí y la liga que hiciste ¿Por porque esa liga acabaste primero fuiste campeones al final los campeones hemos tres títulos tres copitas a falta eh, sacándole un punto un punto un punto al segundo para que nos podemos imaginar la liga que fue esa la liga muy luchada muy luchada mucho mucho mucho mucho por parte de todos los equipos de segunda que estaban ahí metidos muy luchada por la casona en su momento por nosotros por todos muy luchada muy luchada una liga muy buena. Se peleó bien, hubo picos sanos, hubo encontronazos sanos, o sea que nadie, no creo que nadie se hubiese mal parado de, ese, de esa liga, mal parado de lesiones y de cosas por tener encontronazos rudos, Y fue una liga sana. Y como estábamos ahí, yo ¿La que me, me subí a primera al pero sí si que me da igual yo lo que quería era ganar ya yo ya estaba ahí metido y yo quería ganar yo ya mi, mi, mi... el mérito era ganar la liga no subir a primera el mérito era ganar la liga y ganarla con las condiciones que ya llevamos con el máximo goleador y con los porteros menos goleados ese era el mérito es el título que más satisfacción te ha dado aquí a nivel de entrenador hasta la fecha cuál es el que más satisfacción te ha dado Sinceramente me da mucha satisfacción por el, por el nombre que dejó el equipo en ese pueblo. ¿En qué pueblo? En los de de Llegar a un sitio que no te conoce nadie. Tratarnos como nos trataron. A mí me hablaba el, el, el, el, el, el que coordinaba este tema como si me conociese de toda la vida. Y terminar un maratón y decir, ole equipo, os dejo invitados. O sea, quedaros invitados para el año que viene. Además, si no, te guardo ya el, el puesto. Para mí eso, más activa una copa, sinceramente. La copa es vistosa y fue merecida. Y fue por cabezonería, cabezonería propia. Acabamos de, sub, de subir a segunda. Acabamos de hacer tres fichajes, entre uno de ellos Javi. De ahí salió Ramón, de ahí salió un cuarto. Un chavalito que nos había meado en tercera. Lo conozco. Una maravilla. Nos había meado. Que pasé un día al vestuario en un partido contra él. Me cago en la puta madre que es así de grande y os ha meado y encima era el amo del campo y no habéis tenido valor de quitar el balón y nada, venga tal y le dijimos, vente con los otros de los ¿no le había llamado mucho la atención, a mí me había llamado la atención, pero le había llamado más la atención a, a, a, al Piojo que es uno de los que promueve conmigo mucho esto también y le había llamado mucho la atención y me dijo, el 7, el 7, el 7, el 7, el 7, este, el 7, este, este, tal y nos llevamos y de ahí viene esto, viene, fichamos a Chus, fichamos a Cristian Echamos a Javi y se venía a maratón. Del maratón de Arenales salió luego el equipo campeón de segunda, de segunda división. Por eso es tan importante sí. esta copa, porque digamos, esta es la semilla, ¿no? Esa es la semilla. Con esto empezaste... Eso era una, una supuesta locura, una supuesta... ¡Basta! Por el nivel que hay en... Pues vamos, Arenales, que mira qué equipo, que... No, que mira qué equipo tenemos, donde vamos, habrá que reforzarnos, no, no, no. Hemos fichado a hemos fichado a Christian, hemos fichado a Javi, se viene Ramón, yo voy con los míos, vamos, jugamos, hacemos lo que hagamos, es satisfactorio porque fue una cabezonería mía y ahora me río muchas veces porque para mí Arenal es una pretemporada de, de mi equipo. ¿El peor momento que, que recuerdes tú? momento que, que hayas pensado tirar la toalla o, o hayas estado hecho mierda? O... El peor momento, el peor momento para mí fue cuando tuvimos que decir a Chus que nos exigieron Es nosotros. para mí ha sido el peor. ¡A bien! No era lo que necesitábamos, porque estábamos buscando para subir a segundo gol, claro, ya llevábamos aspiración, ¿no? ya íbamos buscando, ¿no? hay que coger. Era una máquina, ¿no? entonces cogía a Varnos y la corriendo una vez que me tirase. ¿sabe? Y de hecho, de hecho, fue el que marcó el gol para quedarnos en tercera posición. Y lo, y lo, y lo. No podía continuar con nosotros. Ese es, para mí ha sido uno de los peores momentos. ¿no? Él, él se lo tomó bien. Creo que sí, tendrá algún que otro requemor, yo lo veo, lo saludo, y lo aprecio un montón, la verdad, pero, hombre, no me la queda, porque, de... joder, aunque uno sigue viendo, y si lo llamo un miércoles y le digo, churra, vete a entrenar, estoy casi seguro que se va a venir. Si sí, sí. de sí, lo del campo se queda en el campo, y luego, luego lo de fuera, es otra historia. Pero fuera es otra historia, el campo se queda en el campo, En el campo lo hablamos todos mucho, mal, mal, pero se tiene que quedar ahí, es una cosa que se tiene que quedar ahí, Luego, la vida larga, no sabes nunca de qué mal es, la mal. ...nunca, verdad, nunca verdad, nunca lo sabes. Eh, Luis para mí es un, un amigo, aparte de amigo nuestro entrenador... ...una bellísima persona, en el que saca momentos de donde puede... ...para buscar estrategias, para que todo salga bien... ...se esfuerza muchísimo, para mí de los entrenadores que he tenido... ...el que más veces... Ha estado inculcando siempre el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, la humildad, la humildad, la humildad, y que somos un equipo y grandes amigos. Eh, por otra parte, de juelga es un cachondo, es un buenazo. Os aconsejo no vayáis de juelga mucho con él, porque si no eh, se puede terminar mal. Por lo demás, pues nada, un saludo y enhorabuena por tener a esta gran persona con nosotros. Chao. en la primera vez que en primera, con que hay, ¿no? Más que superior, más que superior, porque fue una temporada que se preparó con el miramiento de que somos un equipo nuevo, venimos realmente de tercera, la hemos pasado, sí. ahora hemos pasado en segunda, no somos los mejores del pueblo, aunque ya hemos ganado segunda, y ahora vamos a jugar en primera, y en primera ya es otra cosa, y en primera cualquier equipo se puede comprobar que gana, de hecho a nosotros lo hice hace poco, y es un equipo que Se preparó la temporada para mantenernos. O sea, nuestra, nuestra intención, como dijo Fabio un día, era sacar los 12 puntos. La permanencia. La permanencia. Teniendo 12-15 puntos, los 12-15 puntos, nosotros hemos hecho nuestro año. Ya está. Vamos a imaginar que ganáis, sus campeones de primera, de primera división. En ese caso ya el grupo CV hubiese tocado techo. No. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, pues aguantarlo la división, yo soy ir curtiendo ir curtiendo el equipo y generar un club ¿un club? cuéntame cuéntame más, que es muy interesante a mí me gustaría generar un club <coughs> el grupo CIV generar un club de fuego sala donde mañana pues si se plantea federar se federaría si se plantea alguien que quiera jugar en Tercera división con Grupo CV, que diga, montamos un equipo veterano, es decir, bueno, eh, ya no tengo a, a. dentro de cinco años, cuatro años, a Javi, a Julio, al otro, al otro, al otro, pero yo quiero seguir jugando en Grupo CV. Vosotros ya estáis federados, no puedo jugar con vosotros, pero quiero seguir jugando a Grupo CV. Pues tener un federado, jugando una liga un federal y un equipo volviendo a jugar a la liga local. Y carranque que de cero de nuevo. Grupo, ¿no? grupo, grupo, grupo, grupo, grupo, y por eso es un poco complicado hacer fichajes en el grupo CV. No todo el mundo todo el mundo puede venir a jugar con los otros, ¿vale? Pero no todos los estados de ánimo de la gente es compatible con el grupo CV. Sí, si tenéis un perfil, quizá de gente que no se enfade o que no sea estrellita No, que no estrellita ni... No, que gente que sepa reconocer. Que reconozca cuando pues yo me he equivocado, o llevo razón yo, joder, dámela, te lo argumento, eso. eso es lo que tenemos nosotros. En el caso de, de estar federado, ¿tú verías, verías bien fichar gente de fuera? ¿Traer dos, tres refuerzos de fuera? No lo veo mal, pero no lo veo necesario, porque en la zona de Tomillo yo soy bastante futbolista para jugar en, en un federado, quizás no para jugar en una primera división de plata o cualquier historia de esta, ¿no? pero para mantener un equipo federado, gente de sobran para jugar yo, yo, yo que sí. ¿Qué deseo le pedirías tú a la las colas de dragón Uno futbolístico y otro no futbolístico Va Pues futbolístico que Grupo CV venga, salga, entre o se quede quien se tenga que dar y quien entre y quien salga que siga con la misma armonía que tiene hasta el día de hoy Lo que es en equipo, ya me sé, Grupo CV, ya me sé cualquier cosa que pase por mis manos y que esté la gente que va conmigo que lleve la misma armonía y personal pues no te puedo pedir más nada más que, que mi familia tenga salud ¿A quién te gustaría ver el, el próximo en tu cancha en mía? Yo nominaría al Capitán del Grupo CV que, que aparte va a ser su último año con, con nuestro equipo, no sé si yo lo dirá algo él ¿eh? yo lo adelanto se quedará con nosotros y estará jodiendo la marrón, como siempre pero yo creo que le haría muchísima ilusión o sea, más que nada, no lo minaría por juego, lo minaría por un premio satisfactorio para él, personal. Pío, te toca. Te toca, Pío. ¿En tu cancha o en la mía? En tu casa. <risa> <risa> en la cocinilla, con tu bandera de Madrid, con tu copa. ¿Se ha hecho una copa? Bueno, ya lo veréis, si vais. Voy a flipar, lo que me diciendo que fútbol de verdad. Lucas, vas a flipar. Vas a flipar, ¿eh? te lo digo. Si me tenía ganas de enganchar a mí, la perlita dulce del secreto lo tienes ahí. <risa> te, te lo digo. Ver, te lo digo. Sí. Bueno, Lucas, pues el agradecimiento a a mi entrevista, porque para mí es un agradecimiento, es un lujo que tú vengas a mí, no que yo esté contigo. Al contrario, para mí es un lujo. Eh, estaba muy ilusionado de, de hacer esto y se lo comenté mucho a Javi. Y veo que tiene un proyecto con ojalá y más y cada vez más y cada vez más incluso mejor pues te quiero hacer un regalo de la camiseta de, de campeones el Grupo CV de la temporada 16-17 donde podéis ver los nombres de todos los componentes de, del equipo que hicieron realidad ese sueño y que lo disfrutes. Pues bueno, muchísimas gracias Luis, me ha hecho mucha ilusión. Ponértela. La, la voy a guardar con, con cariño y te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Muchas lo ¿no has, has <risa> <risa> Muy bien, muchas gracias.